Manzanitas del Perú, de esto a esto, manzana rallada, galletas, triturar, o a golpes si te quieres desahogar. Hubo problemas técnicos así que cambié a un bol más grande galletas a las manzanas eso y revolver así bien mezcladito siguiente dos huevos hay que separar claras de las yemas así azúcar y mezclar así que se vea que aumentó de volumen ahora un poco de leche en polvo así mismo y mezclar de nuevo si se ve que está espeso vamos a echarle leche así bien mezclado y ahora mezclar horno a 180 grados uh -huh. así, bien rico nueces o almendras o algún fruto seco que tengas y si no tienes, no, no más, no importa molde mantequilla o margarina o aceite, lo que tengas, da igual y mezcla a molde así así tal cual y ahora al horno mientras se cocina vamos a hacer el merengue vamos a batir a punto de nieve tal cual como esto y ahora en forma de lluvia así se le va a ir echando de a poco el azúcar y batir y así queda un lindo merengue para saber si ya está listo la vieja confiable damos vuelta el bowl y queda ahí listo y a esperar nomás después de 20 minutos sacar y dejar enfriando con un pañito encima cuando ya esté frío poner el merengue encima bien esparcido y listo está listo nuestro postre